Continuando con el módulo especificación de componentes de potencia, vamos a ver el tema 3, especificación de transistores. Comencemos. Para especificar un transistor por pues sus pérdidas deben tomarse en cuenta las potencias promedio disipadas en cada estado de operación y compararlas con las indicadas por el fabricante. Un aspecto a considerar al hacer la comparación es el tipo de pruebas realizadas por el fabricante para determinar las pérdidas totales de la componente como son el tipo de onda de corriente, la tensión utilizada para cargar el dispositivo. A diferencia del caso de diodos y tiristores, los transistores por su alta frecuencia de conmutación, las pérdidas en este proceso deben ser comparables, pueden ser comparables a las de conducción. Entonces, tenemos las pérdidas de bloqueo. Las pérdidas de bloqueo son la tensión colector-emisor o transor de corte por el promedio de la corriente de fuga. En este caso, voltaje colector emisor de corte por corriente de fuga por 1 menos delta. Siendo delta la razón de conducción entre el tiempo que está encendido y fracción en función del periodo. Las pérdidas de conducción son el voltaje colector emisor de saturación, puesto que el componente tiene la mínima tensión en este caso por la corriente promedio de conducción, que tiene que ver con el voltaje colector emisor de saturación, delta, que ya lo habíamos definido como la razón entre el tiempo que está encendido sobre el tiempo que el periodo total de operación por la corriente de colector para modelar las pérdidas de conmutación se utilizan tres modelos estadísticos. Entonces, estas pérdidas se deben al proceso de encendido y apagado de la componente. Este proceso es aleatorio y depende de cómo se derrumba la barrera de potencial a medida que empieza a circular la corriente, en el caso de encendido, y de cómo se restituye la barrera de potencial conforme se extingue la circulación de corriente, en el caso de apagado. Estas pérdidas dependen directamente del número de operaciones de encendido y apagado que se realiza la, la componente durante su operación, es decir, de la frecuencia de conmutación. Entonces vamos a ver tres modelos, tres modelos que me que como su nombre lo indica, tratan de representar el proceso de conmutación. Si yo veo el modelo en un sentido, analizo el encendido. Si lo, si lo veo en sentido contrario, analizo el apagado. Entonces vamos a ver el encendido y después vamos a extrapolar el proceso de encendido al de apagado. Entonces en el primer modelo se considera que la barrera de potencial en azul se derrumba una vez que la corriente alcance la corriente de operación. Como vemos, es un modelo algo pesimista, porque considera que la componente tiene la máxima tensión entre sus extremos, a medida que circula la corriente. Entonces, parametrizando la corriente como una rampa, podemos obtener que la potencia promedio de conmutación, es función de la frecuencia de operación, de la tensión de corte, de la corriente de colector, y del tiempo que tarda la componente en encender, entre 2. En el caso que esté considerando el apagado, sería el tiempo de apagado entre 2. El modelo 2 es un modelo un poco más realista, que establece que la barrera de potencial en azul se va derrumbando a medida de que la corriente va creciendo. En este caso, las vamos a modelar, tanto la tensión como la corriente, como dos rampas, y vamos a tener que la potencia de conmutación es función de la frecuencia de la diferencia entre la tensión de corte y de saturación de la corriente de colector y del tiempo que tarda la componente en encender entre 6. Vemos que hay una diferencia con respecto al otro modelo. El otro modelo era un medio. Este es un sexto del tiempo de encendido, lo que vamos a considerar un sexto del tiempo de apagado. Finalmente, el modelo 3 es un modelo bastante optimista. Normalmente el modelo 2 es el que más se repite en el proceso. Entonces, el modelo 3 establece que la barrera de potencial se derrumba en cuanto aparece corriente. Entonces, en este caso es un modelo más optimista y podemos calcular que la potencia de conmutación va a ser función de la frecuencia del voltaje colector-emisor de saturación de la corriente del colector y del tiempo de encendido medios, o del tiempo de apagado medios, si estamos considerando el apagado. Entonces, para calcular la potencia total, debo considerar la potencia de bloqueo, la de conducción y la de conmutación para encendido y de apagado. Nuevamente, en un proceso de ingeniería se debe considerar el peor de los escenarios. En este caso, el peor de los escenarios viene dado por el modelo 1, que es el más pesimista. Puesto que el 2 y el 3 están cubiertos en las pérdidas del 1. Entonces vamos a tener que las pérdidas totales del transistor son las pérdidas de bloqueo, que ya vimos que es el voltaje colector emisor de corte, por la corriente de fuga, por una menos la razón de conducción. Las pérdidas de conducción, que es el voltaje colector emisor de saturación por corriente de colector, por la razón de conducción. Y finalmente las pérdidas de bloqueo, que son función de la frecuencia. Del voltaje colector emisor de corte, de la corriente de corte y de la suma del tiempo de encendido más el de apagado entre dos. Debemos estar conscientes que para poder tener control de encendido y apagado una componente, el tiempo mínimo que se requiere para poder operar la componente es el tiempo de encendido más el de apagado. Yo no puedo mandarla a apagar más rápido que el tiempo que tarda la misma componente en apagar. O encenderla más rápido que el tiempo que tarda en responder la componente entre que doy la orden de disparo y efectivamente enciende. En el caso de la hoja de datos, por ejemplo, de un transistor o un IGBT, tenemos las tensiones y las corrientes que maneja tenemos en este caso una la componente tiene un diodo en reverso nos da las especificaciones del diodo del diodo de conducción y en la otra hoja tenemos el voltaje de corte el voltaje colector emisor de saturación la resistencia dinámica que tiene el diodo y tenemos los tiempos de encendido y los tiempos de apagado Asimismo me da la resistencia térmica para poder calcular el disipador asociado con las mismas fórmulas que vimos del modelo térmico del caso de Dios. Con esto hemos terminado el módulo de especificaciones. Hemos visto cuáles son los aspectos básicos para considerar para la especificación de un componente, bien sea para su reemplazo o para un diseño nuevo. Vimos cómo escoger o seleccionar los diodos y los tiristores, cómo es un modelo térmico, cómo se calculan las pérdidas y cómo proceder a la especificación del disipador. En el caso de los transistores vimos cómo calcular sus pérdidas, cómo compararlas con las del fabricante y en el caso de la especificación del disipador se utilizan las mismas ecuaciones y el mismo procedimiento que en el caso del diodo y tiristores. Con esto hemos terminado el módulo de especificaciones de componentes de potencia y los invitamos a continuar con los distintos módulos que forman parte del curso de electrónica de potencia. Gracias por su atención.